Pues nada, buenos días, bienvenida a gala, gracias por aceptar mi petición de entrevista, ¿eh? mi reclamo <risa> para llamarte. <risa> Muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, yo te conozco, y hace muchos años que nos conocemos, ¿no? hemos coincidido un mogollón de grupos y luego no, hemos sido compañeras en el Mastermind y luego compañeras en el TV, pero para las personas que puedan estar aquí y todavía no te conozcan, ¿nos puedes hacer una mini intro tuya? Eh, vale, pues yo soy Gala Rodríguez, eh, mi web es Gala, que además me ayudaste tú en el dominio, ¿te acuerdas? No, no, no, no. Bueno, fue, fue, tu, fue tu votación. Y, y bueno, pues yo me dedico a acompañar procesos de cambio de hábitos eh, a través de la nutrición, eh, y varias, bueno, a través de varios pilares que son indispensables para, para la salud, ¿no? la, la nutrición, los ritmos eh, circadianos de movimiento y, y un poco pues desde las perspectivas que a mí me gustan, que, que creo que es una forma de trabajar muy global, que es la teoría, porque primero hay que saber por dónde quieres ir, la práctica hay que saber bajarlo a tierra, no ponerlo en la vida real, que todos hacemos una vida real muy ocupada, entonces pues, hay que ser eh, prácticos. Y, Eficientes y luego pues la parte un poco de, de trabajo personal, ¿no? que es la parte más pues de creencias, de bloqueos, de relación emocional con la comida, de, de, pues ahí hay un montón que rascar. ¿no? Y, claro, bueno, esa, pues, esa, yo... esa parte es que me parece fundamental de tu trabajo, ¿no? Esa parte de decir, sí. bueno... De aparte de los hábitos y todo esto, vamos a ver, ¿no? Qué creencias tienes, lo de comer emocionalmente, ¿no? Esas necesidades emocionales sí. que tenemos, esa parte de autoconocimiento a través de la comida. Es que yo siempre digo, mira, si fuera tan fácil, eh, tú coges... O sea, yo ahora mismo te doy te unas pautas, te digo cuándo y cómo lo tienes que hacer, y, tal, y ya está, ya lo haríamos todas, ¿no? Pero no ocurre así, o sea, que hay algo más a fondo que hay que trabajar antes, ¿no? Tanto como para perder peso, como para mejorar salud, para mejorar energía, que es una cosa que, que la mayor parte de la gente me llega por ahí, ¿no? El, el no tengo energía, me levanto ya arrastrada, no puedo con trabajo, los niños, todo, pues, pues claro, hay que, hay que ir un poco más allá. Qué bueno, porque claro, a, a mí así como en general me parece que... por pues mucha gente... Te he abierto, para ver si había comentarios y sí, se ha puesto... Perdón. <risa> no, nada. Mi perrita también se ha acoplado en algún momento, o sea, esto es el directo. <risa> a ver, te decía que a veces parece no como que la gente está buscando como ¿no? que, que le salta la alarma cuando ha ganado peso, ¿no? o cuando empieza a tener problemas de salud, y en cambio por la energía, pues que a veces igual cuesta ver la relación no entre lo que comemos y cómo nos sentimos, no y esa parte, quien lo ha experimentado, o sea, es brutal, no cuando te das cuenta. De, del efecto que tiene? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Qué es lo, lo peor que estamos haciendo normalmente? Pues mira, yo siempre digo que sí hay que empezar por algún sitio porque muchas veces es imposible abordarlo todo a la vez, ¿no? Tenemos muchas cosas y, y al final lo que hacemos es colapsar y dejarlo, ¿no? Nos ponemos objetivos demasiado idealistas y colapsamos y tiramos todo por la borda, ¿no? Esto es, esto es lo que se llama luego el efecto rebote y lo que uh -huh. tiene el efecto rebote no es la dieta, es la actitud, ¿no? Es, es como te pro, propones los objetivos y cómo llevas el ritmo, ¿no? Y, y bueno, pues yo siempre digo que si empezar por algún sitio hay que empezar por los desayunos. Para mí son clave. Primero, o sea, por varias razones. Primero porque es la comida que peor hacemos, sí o sí, ¿no? Menos tiempo dedicamos, más envasados comemos, más azúcar, más lácteos, ¿no? Eh, mucho hidrato. Eh, entonces todo esto es clave. En cuanto empezamos a cambiar ese tipo de desayunos es que en pocos días, se nota, ¿eh? te lo digo... Eh, Vamos, yo lo he vivido con muchas alumnas mías, ya más de 100 personas han pasado por el programa de menús saludables para 30 días y siempre les digo que si no llegan a todo no pasa nada porque es un programa que tiene participación perpetua. Entonces, si no llegan a todo, podemos empezar con los desayunos en esa edición y en la siguiente edición pueden ir incorporando o igual empezar con los desayunos la primera semana, luego van viendo o dos semanas y ya se va viendo un poco el ritmo. ¿no? Pero que es que en los primeros días ya se ve el, el tema, ¿no? ya la primera semana ya están perdió 3 kilos, pues además es que me siento mucho más, ya no solo es la, como la energía, sino el, la saciedad, el tiempo que te dura el, el desayuno y el, la falta de necesidad de picoteo a media mañana, ¿no? y poder tener un enfoque y una energía más constante, que tú puedas estar trabajando 5 horas y no estás comiendo cada hora, ¿no? y no estás haciendo esos altibajos de energía, de me da bajón, voy a comer algo... ¿no? Y se nota un montón, ya no solo en energía, sino también en la claridad, ¿no? en la capacidad de enfoque, en la capacidad, capacidad como de, de priorizar, de, el, el funcionamiento que parece un poco como, siempre lo digo, no parece un poco místico, pero en verdad es que es que cuando le das a tu cuerpo lo que necesita, tu cuerpo funciona mejor. ¿no? Tus Totalmente. neuronas van a pensar mucho mejor, ¿no? Y tu capacidad de sintetizar y de elegir y de saber por dónde ir, pues es que no tiene. Y que estás alimentando el cerebro, al fin y de cuentas, ¿no? Lo que le estás claro, dando es claro. material al cerebro y le puedes dar algo que los satura, ¿no? Supongo, de alguna forma. Yo claro. recuerdo el primer detox que hice, que iba por la calle como... ¡Oh, me siento la mujer biónica! O sea, era como que me sentía capaz de cualquier cosa, ¿no? Era como... Sí. Ahora salgo corriendo, ahora no sé qué... O sea, un... sí, me <ríe> parece una tontería entre místico y tal, pero pero que, que sí. es brutal. Y además, lo que tú decías, si el primer, la primera comida del día ya la haces... ¿No? O sea, ya es como que luego cuesta muchísimo ¿no? Claro, justo Una de las razones es porque es la que menos hacemos Otra es porque es la que más notamos Los beneficios, porque es, por las mañanas Suelen ser nuestros datos más productivos en, en cualquiera de nuestros aspectos quiero decir, ya sea que estás en casa Como estás en, en el trabajo Lo que sea, pues siempre son unos momentos O sales de recados, pero siempre son los momentos en los que más energía necesitamos y lo cuanto más se nota, pero también es precisamente por eso, ¿no? cuando yo empiezo con esa actividad que además si la hago bien es una actividad de autocuidado, es algo que me hace sentir bien, el, el hacerte sentir bien lleva siempre a, a tomar mejores decisiones ¿no? Y, y no es lo mismo empezar el desayuno mal que solemos tender a, bueno, ya lo he hecho mal, pues ya he perdido el río y sigo con el día, he hecho un desastre ¿no? entonces, a ver, siempre se puede remontar pero es como una tendencia que tenemos ahí medio incrustada Entonces, pues vamos a tener herramientas para, para, ya que tenemos esa creencia incrustada, por lo menos, <ríe> y empezamos con el desayuno y luego, pues al ver que estamos bien, que nos mantenemos mejor, que podemos estar, yo tengo clientas que eh, me dicen, es que no sé si voy a poder, porque claro, yo trabajo de 8 a 3, entonces no, no hago parada para comer, digo y muchas no necesitan nada en medio, ¿no? Desayunar a las 7 y a las 3 y media están comiendo y, y han aguantado un montón de horas y y no, no sin pasar hambre, simplemente y, y no. sin, sin pasar hambre sin digestión pesada, que esa es la diferencia, ¿no? Porque muchas veces pasas muchas horas sin comer, pero en verdad estás indigesta, ¿no? Estás teniendo una digestión que no pues que, que no te deja energía para nada más porque son las típicas digestiones de siesta, ¿no? Exacto. Y si sí, a lo mejor estás moviendo horas sin, sin comer o a lo mejor incluso esa, esa misma noche no cenas, ¿no? Pero esto es una digestión que te está pidiendo hacer una vida normal porque está reclamando toda tu, tu energía, ¿no? Y no es esa la idea, la idea es que sea una saciedad... Eh, útil, ¿no? Una saciedad que, que realmente te, te permita estar con energía y, y que sea productiva. Claro, es que justamente muchas veces pensamos, es que no tengo tiempo, no me da tiempo para dar, y no pensamos que puede haber cosas que podemos optimizar, ¿no? Rutinas de trabajo, de productividad que no conocemos, interrupciones, tal... Pero cuando ya dices, bueno, es que yo creo que lo tengo todo más o menos controlado, tengo controladas mis distracciones, mis interrupciones... La procrastinación me da cuenta de cuando estoy procrastinando y tal y luego interviene esta parte que por mucho que lo estés haciendo toda la parte de teoría de productividad bien si estás comiendo mal da igual las horas que tengas por delante verdad que que no van a o sea no te vas a poder concentrar verdad no sí pero nunca lo priorizamos fíjate es una cosa que siempre tenemos como que damos por hecho no como comemos como todos los días pues pues bueno, yo realmente como, claro, eso es algo que no nos planteamos muy a menudo, como para saciarme y ya está, para callar la sensación de hambre o como realmente para dar lo mejor de mí, ¿no? Para, además, como una tarea ya no solo de productividad, en plan, tengo que llegar a todos, sino de autocuidado, ¿no? De, oye, yo es que he venido a este mundo primero para estar bien yo. Y, y a partir de ahí todo me sale mejor, pero el objetivo es estar bien yo, ¿no? Y cuidarme bien yo, y no para ser inmortales, que ahora está muy de moda esto, ¿no? No, es que todos vamos a morir. Pero oye, yo prefiero eh, envejecer lo mejor posible, eh, que, que ten... somos jóvenes, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es que en 10 años probablemente tengamos otro tipo de achaques eh, metabólicos de los típicos que todo el mundo empieza a tener simplemente por estilo de vida, ¿no? Si no es un tema de genética no es un tema de que es que nos hacemos viejas, es que bueno, nos hacemos viejas y eso, por supuesto, eh, influye, ¿no? Pero más que nada es estilo de vida y, y todo esto se, se empieza a gestar desde antes y no nos damos cuenta de todo lo que influye, ¿no? Y yo quiero tener la máxima calidad de vida hasta que me muera, oye. Exacto, estamos siempre como, bueno, esto es como postergar tu salud, ¿no? Es Exacto. decir, bueno, ya tendré tiempo más adelante para cuidarme, ¿no? Ya tendré tiempo para cambiar Exacto. los hábitos a la que me ponga, ¿no? Y es un poquito pues esa toma de conciencia que pasaría, yo creo, por experimentar el cambio, ¿no? Y de, oye, pues me doy cuenta de lo que estoy haciendo, de cómo me está afectando, lo bien que me va y a claro. partir de ahí, ¿no? Que yo hay siempre digo que, que porque desde el castigo, desde la exigencia, desde la culpa, al final es una, es una tarea... Esto, el proceso de cambio de hábitos es una cosa que es a medio plazo, no es una cosa de hoy para mañana. Y lo que tenemos que hacer es, es pues, sortear ese, ese camino de, de piedras que tenemos muchas veces. ¿no? Entonces, eh, para mí lo más importante es saber eso y ser conscientes de que, que podemos ir haciendo poco a poco, pero, pero desde ya. Sí, sí, sí. sí. Eh, dime, ¿qué es, ¿cuáles serían los primeros beneficios que notas? O, ¿O qué tipo de alimentos son, quizá, los que primero, si, si los quitamos ¿no? de nuestras dietas, lo, empezamos a notar efectos más rápidamente? Pues, como todo el mundo ya sabe, el azúcar, el primero, el primero, el primero, porque además es el que más presente está en los desayunos, ¿no? Y es un... Eh, yo siempre lo digo, no me creas, prueba, prueba tú, eh, prueba lo que te digo y... Espérate, que, que tengo aquí el sol, me <risa> está ¿no? eh, Pruébalo tú y, y dime, hazme tú la comparativa, ¿no? Dime, dime cómo, cómo te sienta una cosa y otra. Y no solo cómo te sienta a nivel digestivo, sino a nivel de energía durante toda la mañana, ¿no? Y entonces yo siempre diría que eliminar el azúcar, en la medida de lo posible, todo. Y además ya no empezamos con, no, es que no sé qué, endulzantes, es que no sé qué, ni edulcorantes, ni nada. Todo lo que sea reducir ese tipo de sabor artificial, mejor que si quieres mantener en el desayuno una cucharita de, yo qué sé, de panela o de azúcar, de caliente, porque es que no te da la vida para tomar el café de otra forma. Bueno, pero reducir lo máximo posible, no quitar galletas, quitar bollos, quitar todas las cosas que ya lo sabemos, pero también cereales, industriales, y también o sea, hay muchas cosas que no sabemos que llevan azúcar, o que, que a veces nos pensamos que es lo que... Exacto. Sobre todo el azúcar... Como si fuera solo lo que hay en el tarro, ¿no? Y está presente. Exacto, está en todas partes. Yo siempre digo que para evitar volvernos locos, comida etiquetas, que compremos cada vez menos cosas con etiquetas. Totalmente. Al final, o sea, y cuanto pasado, más materia prima tengas, pues menos etiquetas miras, ¿no? Y que al final es un poco la forma más natural de comer. Y para lo que hemos venido a este mundo, ¿no? Que en realidad, genéticamente, somos muy viejos. O sea, no, no somos, no, no tenemos... Y somos muy primitivos, no tenemos esta... Esta sociedad que nos hemos montado, a nivel genético no, la, no estamos disponibles para ella, no, no es lo que queremos. ¿no? entonces Pues hay que dar una vuelta a eso, ¿no? y, y sobre todo el azúcar, luego se nota mucho en las subidas y bajadas de, de energía durante toda la mañana, la necesidad de picoteo después, eh, el, el tomar una media mañana o un segundo de desayuno, todas esas cosas se nota mucho en el azúcar, también el gluten, por supuesto, el gluten es... Eh, generan muy especialmente en trigo. O si sea, hay que empezar por algún sitio, el trigo lo primero. Porque siento También fatal. También no en presente, o sea, es que es como... todas Sí, partes. sí, sí el trigo, claro, yo te digo trigo y dices, no compro trigo, no, pero es que está en la pasta, está en las galletas, está obviamente en la bollería y todo eso, pero en el pan. Y cualquier tipo de pan de mezcla, y pan integral, y pan no sé qué, al final todos, prácticamente todos llevan trigo. No sé que sea un pan 100%, centeno, o algo así, ¿no? Y, y se nota mogollón. Hay un, una frase que se dice como la barriga de trigo. Y es que es así. Hay inflamación abdominal, que la llaman la barriga de trigo por eso, porque tú dejas todas las de comer trigo y la pierdes. No, no eran kilos de grasa, es una inflamación. La inflamación. claro. Y la inflamación uh -huh. de bajo grado luego lleva... Es un terreno fantástico para enfermedades. Entonces, al final, no solo es, no solo es el la, peso y la estética. La alimentación ¿sabes? actual, nuestro, o sea, lo que nos, la oferta que nos encontramos en el supermercado, ¿no? no está pensada para cuidar nuestra salud en, en ningún caso, ¿no? Es, es un negocio. Claro. Y, sí. y cuanto más, pues luego tómate un yogur para bajarte esto que te he provocado, ¿no? Y, y claro. después de, a ver qué más te tomas para que... ¿no? Es claro. como un ciclo vicioso del que es complicado. Salir. Hacía un momento comentabas lo de los desayunos. Yo tengo en mi comunidad, no voy a nombrarla, pero hay una persona que el café es como, sin mi café no soy nada, ¿no? Y sí, siempre intento decirle, hay alternativas al café. Cuéntanos, ¿qué alternativas? Porque es muy típico, ¿no? Esto de, bueno, es como un ritual también, ¿no? Incluso cuando trabajas en cuenta cena, llegas a la oficina, tu cafecito ahí es como mi momento de empezar, ¿no? ¿Qué alternativas podríamos tener? Que ya supongo que simplemente cambiando de alimentación igual el café ya incluso deja de ser necesario, ¿no? Pero ¿qué nos podrías contar de esto? Pues mira, de eso te digo cuento varias cosas. Primero, eh, el café. El problema que tenemos sobre todo con el café es con qué lo acompañamos, porque el café ¿Ah? no lo tomamos solo. Se toma... O sea, yo te digo, si a ti te encanta el café solo, sin leche, sin azúcar. Oye, pues tomate un café al día, si realmente ahora mismo para ti es importante, tómatelo, ¿no? Pero claro, el problema es que no lo tomamos así. El problema es que, es que ese café ya lo tenemos integrado con leche, con azúcar y además con el bollito de al lado o con la galletita o con... Entonces al final el problema no es tanto el café de base, que el café si fuera como la típica infusión de café, bueno, quiero decir, con moderación también, ¿no? Pero, pero bueno, el problema es con que lo acompañamos también. Entonces, eh, yo recomiendo mucho el té verde, por ejemplo. Y es, es también, eh, has dicho una cosa súper clave, que es precisamente el, el problema, no es que no tengas energía porque te falta el café, el problema es, es cómo estás haciendo el resto de comidas, cómo estás haciendo en, en qué horarios descansas, en qué horarios haces la comida, es muy importante también. En qué franja horaria comes y en qué franja horaria ayunas, es muy importante. Entonces, cuando tú vas regulando todas estas cosas... Eh, y, y cómo te mueves también, moverte ¿no? es importante, que a veces lo dejamos ahí como, bueno, esto es lo último. Es, es un todo, ¿no? Cuando tú estás colocando un poco todas estas cosas, tu nivel de energía cambia. Entonces, no vas a necesitar esa dosis, porque además ya es como una droga, ¿no? Pues eso, que ¿ok? hay que mirar un poco más allá de, de lo que es café sí o café no. O sea, café cómo, café cuándo, café en qué contexto, con qué compañía... Y, y con qué creencia detrás y con qué asociación emocional estoy ligando el café ¿no? o sea, hay mucho, hay mucho ahí para trabajar por eso digo que ese es un trabajo que es súper bonito porque es, es, es como que vas tirando el hilo y vas encontrando ahí un montón de cosas y además de, a nivel de procesos vitales procesos emocionales, relaciones personales cuando concluso con ansiedad pues ver de dónde viene esa ansiedad ¿no? Entonces, y de ahí puede venir de otros procesos personales tuyos ¿no? es algo súper bonito bueno, a mí ya sabes que me chifla el crecimiento personal, entonces claro, ¿sabes? Es, es como ir conociéndote a través de múltiples facetas de tu vida, ¿no? Y está, Exacto. vamos, como que comer es Exacto. imprescindible y lo ¿no? necesitamos todos, es fundamental, ¿no? Que tomemos conciencia de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y, y hacia sí. dónde nos está llevando esta alimentación. Exacto. Y Ya las que somos madres, ya el ejemplo. ¿no? Porque además educación hasta donde yo sé, educación nutricional es algo que. Eh, no la recibimos, ¿no? Y dices, perdón, pero si lo vamos a tener que hacer todos obligatoriamente, ¿por qué no nos enseñáis? ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué dejáis que la industria decida, ¿no? Eh, ¿Cuál es la tabla alimenticia, ¿no? O, o cuándo, ¿no? Y, y con. Bueno, ya no me voy a meter aquí. Sí, sí, porque a... las pirámides, vamos, es que son para.. Tirada a la basura directamente, digo, y esto que lo diga un organismo público. Con la cantidad de estudios científicos, es decir, no hay venido un iluminador a decir nada, es que hay un mogollón de estudios durante muchos años que demuestran ciertas cosas. Es una vergüenza. Y sí, lo que decías, es que al final siendo madres es cuando también nos. Ya no solo porque tenemos que nutrir a nuestros hijos y tenemos, queremos unos hijos nutridos y sanos, ¿no? sino porque también es una educación, ¿no? es una educación de cara a sembrar la semilla para que ellos pues, sepan cuidarse de cara más adelante. Y sepan hacer sus elecciones, sepan hacer sus eh, como sus excepciones, el, el, uh -huh. sepan valorar cuándo pueden hacer una excepción o cuándo ya han hecho muchas y saben que les sienta mal o saben que no es bueno para ellos. O sea, esto que empiecen ellos a, a tomar sus propias decisiones bien tomadas, ¿no? Obviamente son niños no les podemos dejar tampoco que tomen demasiadas porque al final si tú les dices, mmm, ellos al final van, tienden a la comida guarra porque es que es muy sabrosa. Bueno, porque claro, es que ya tiene todos los componentes para crear adicción y para... Exacto, exacto. Por eso yo creo más no en la prohibición, sino en la regulación de las cosas. Totalmente. Sabiendo que tenemos además un montón de trabajo a nivel de publicidad. ¿No? La publicidad, que no hay publicidad de brócoli, no hay publicidad de aguacate, ¿no? O sea, Eso es. Al final, también lo que tú les pones en el plato todos los días es lo que ellos consideran algo normal, ¿no? En mi casa, yo siempre digo que mi hijo no tiene prohibido nada, ¿no? Lo que pasa que sí que hay cosas que compramos con muy poquita frecuencia, ¿no? Y de repente me pide unas galletas porque vamos juntos a comprar y están las galletas marca X con los personajes de Pokémon y claro, es irresistible. Entonces, hay veces que le digo, vale, pues hoy las compramos, pero él sabe que las vamos a comprar y que no van a estar perpetuamente en casa cuando se vayan a acabar y que no nos las vamos a comer en dos días, ¿sabes? Que poco a poco podemos ir comiendo algunas, pero que no es una cosa que siempre esté en casa. Y de hecho lo que pasa con estas veas es que luego se olvida. Luego, si no las ve, no se acuerda de que las hemos comprado, porque no las tiene integradas en el día a día. Totalmente. Y eso es lo que me parece importante, el que, el que no las asocien con, con su vida diaria. ¿no? A mí me pasaba en los cumples, ¿no? que además en los cumples que se da el regalito, hay chuches y tal, que yo como madre era como... ¿no? Cuando veía que sacaban y me pasaba esto que mi hijo traía la bolsita a casa, igual se había comido una en el sitio, y la dejábamos aquí, y yo la dejaba apartada, fuera de la vista, y la que, las bolsas que llegaba a tirar, porque no, ni las ha echado de menos, ni se ha acordado, ni, ni nada, ¿no? Y digo, mira, pues, no es prohibición, ¿no? Pero sí que es un poquito de, bueno, esto no es lo normal en casa, ¿no? Y, y no es lo que tiene. Claro. Para... Yo creo que eso es lo mejor, porque la prohibición drástica tampoco funciona, claro. Yo tengo ahí los, los caramelos de la cabalgata de reyes, y estamos en octubre, <risa> Quizás ha comido dos en todo el año y ahí está, ¿sabes? O saber un bote que, digo, es que no te lo encuentras derretido, que me he pasado y he encontrado <risa> cosas derretidos ahí y digo, meh. No, no sé el qué año, año pasado, entraron hormigas y los tuve que tirar, dije, toma. <risa> bueno, eh, mira, de esto que hablábamos, porque la salud es una cosa de, dentro de lo que sería el cuadrante de Eisenhower, por ejemplo, que hay de prioridades, no que es lo que es importante, versus lo que es urgente, ¿no? y y, exacto, prioridades no y urgencia. Es buenísimo porque la salud entra dentro de las cosas que son importantes, pero a no ser que sea estés ya muy mal, no es urgente, ¿no? A no ser que tengas claro, un toque no. de atención de, uy, me ha dado ahora aquí un chungo, unos análisis o, o un susto, entra en ese cuadrante en el que es muy fácil posponer, ¿no? Porque como no hay nada que te esté llamando la atención, es muy claro. fácil posponer. Y ahí es cuando, desde mi parte, ¿no? Lo que yo siempre digo es, estas cosas que son importantes para ti, que es cuidar de ti, pasar tiempo en familia, la salud, el ejercicio, pero que no va a haber nadie llamándote la atención por esto, a no ser que se esté ya corrompiendo el tema, <risa> hay que agendarlo, ¿no? Hay que buscar tiempo, reservarlo sí. y dedicarle tu tiempo conscientemente. Sí. Y supongo que esto ligado Debe llegar mucha gente también que te dicen, uy, pero esto debe ser súper complicado hacer el cambio, ¿no? O, o de vez, lo viven como una obligación, tal vez. ¿Y cómo cómo puedes enfocarlo esto para que no se viva? Pues mira, forma? yo creo que al final eh, es un tema muy interesante porque lo que tú dices, no es, no, es que no, no es algo que te da un resultado tan tangible como cuando te pones objetivos de trabajo. ¿no? es mm -hmm. este Te pones un objetivo de trabajo, lo cumples y a lo mejor pues ingresas más o... O te organizas mejor y haces más tareas. Quiero decir, es, una, es se ve el resultado muy rápido. ¿no? Y, estamos muy acostumbradas a la gratificación inmediata. ¿no? Y con este proceso no se ve tanto. Se ve, eso sí, que mejoras tu energía, todas esas cosas los ves. ¿no? Y que aprendes a disfrutar de la comida, porque la comida no es un sacrificio. ¿no? Eh, simplemente tienes que saber cómo tienes que tener las herramientas para poder hacerlo de esa manera. Pero um, la posponemos por eso, porque es como, bueno, como no vemos que sea tan grave, porque hasta que no nos pasa algo, que o sea, ya llega un punto en el que, que tenemos que prevenir que nos pase algo. Porque cuando nos pasa algo, a veces ya no es tan fácil de solucionar. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, cuando somos jóvenes y tal, pues nos creemos que nada. no pero, pero... Y, y bueno, yo creo que mmm, hay que agendarlo, porque además luego ahí sí que te da una gratificación muy grande. Yo siempre digo que hay que agendar que, por ejemplo, en el programa de menos saludas para 30 días lo hacemos, ¿no? Y, eh, son, pues eso, cuatro semanas y unos días más, pero en cada semana hay un vídeo de preparación de comidas que yo eh, eh, como que eh, sugiero que hagan los domingos, que se dejen un ratito el domingo, aunque quieran tener un día en familia no importa, tú si te levantas lo puedes hacer de novia, o sea, es que es, es hora y media o dos horas, no es más. Y bueno, pues lo haces primero ahora si quieres, luego te estudia entero, ¿no? Pero saca ese rato, ¿no? O el rato que t -t tú prefieras. Pero bueno, que, -que te comprometas a un rato concreto, ¿no? Como decíamos, lo del... El... O sea, la palabra. El, bueno, el, el seleccionar el momento en el que vas a hacer, ¿no? El, el, el... Bloquear el tiempo, ¿no? ¿Y el Sí, el time blocking. <risa> Eso. Y... Y, y precisamente porque luego no tiene nada que ver empezar un lunes con la nevera llena de comida hecha para tres días, que lo que hacemos en esos vídeos es hacer comida para tres días, ¿no? Incluido desayuno, incluido comida y comida, e incluido cena, ¿no? Entonces tú te levantas el lunes por la mañana y dices, ¡uh! ¡Madre mía. Y esto le pasa a mucha gente que no lo ha hecho nunca porque van como los locos y, y al final el lunes me dicen, ¡madre mía! Tú no sabes qué sensación la de levantarme y decir, no tengo que pensar qué comer, no tengo que ponerme a hacerlo, llego por la tarde y estoy cansada, esto se llama realistas, las cenas las hacemos mal porque estamos agotadas, porque nos pilla el toro, porque venimos a estas coladas con los niños y ponemos um, historias, ¿no? Pues si ya la tengo hecha, pues ya está. O sea, son herramientas simplemente de, de cambiar el chip, porque eso son, eso son creencias, más, más creencias, ¿no? El tema de, de que es muy difícil, de que cuesta mucho, de que hay que ser, organizarse muy bien o tener muchas ideas, o ser muy creativa, o utilizar ingredientes mágicos, ¿no? O sea, mi programa es, son recetas normales, es decir, es que tienes pisto con huevo, ¿sabes? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, son recetas normales con ingredientes normales, no hay nada, y son recetas que son relativamente fáciles, no tienen un paso de, no sé, como sella no sé qué, y luego mamacera no sé cuánto, no, es que son recetas sencillas, ¿no? solamente hay que saber cómo, no, no es tan difícil, solo hay que saber cómo y quitarse la idea de que es difícil, de que hay que comprar muchísimo tiempo, o de lo que sea, ¿no? mis, mis clientes, por ejemplo ya tienen una despensa práctica, a ellas les pasa algo, no tienen nada, pero saben improvisar, y bueno. improvisar eso es mucho más fácil que eh, abrir el cajón de los congelados y sacar los nuggets para freír O sea, el tipo de improvisación que puedes hacer con una despensa sana, además además de sana, es mucho más fácil. Porque a veces es abrir ciertos botes, o sea, sacar no sé qué y resulta que tienes una comida sana con botes de emergencia, ¿no? Pero claro, hay que saber qué botes, hay que saber cómo elegirlos, qué tipo de envasado, qué tipo de alimento y, y por eso, ¿no? Que, que, que cambiar, es un poco cambiar el chivo, simplemente. Pero es una inversión para toda la vida, porque es que además no es algo que tengas que hacer de más, porque cocinar, lo otro día leía, creo que pasamos una media hora y media diaria eh, eh, preparando o no sé qué, no todas las comidas y tal, pues esto igualmente lo tengo que hacer, pero cuando nos quedamos sin tiempo, pues es cuando se ha, se ha aumentado mogollón el... Comida a domicilio, ¿no? La, la comida a domicilio y el salir a comer fuera. O sea, eh, hay mucha gente que recurre a esto cuando no puede más. Y normalmente tampoco son las mejores opciones que te puedes encontrar. ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que decía que voy a dedicar tiempo, pues ostras, invierto un tiempo en aprender unos hábitos, una forma y que cuando entre el agobio, porque es lo que nos pasa, hoy oh, no tengo tiempo, estoy cansada, ¿y de qué te acuerdas? ¿De la mierda que han anunciado o de no sé qué? Y de venga, compro esto por si. Sí". Claro. Es que eso al final también se, se trata de cambiar ese, ese, ese tipo de relación emocional que tenemos con el cansancio, porque al final lo hacemos también muchas veces por gratificación o por merecimiento. O sea, fíjate que, que a nivel de creencias nos, nos, nos premiamos con comida basura. Es decir, cuando decimos vamos a celebrar, que yo qué sé... Que, que me ha ido muy bien en el trabajo, que tiene una reunión superproductiva, productiva, que tiene un cliente no sé qué, que ese cumpleaños me de Todas las celebraciones las hacemos con comida basura. Es decir, yo voy a celebrar algo bonito en mi vida y, y no digo, me voy a comer esos aguacates rellenos que me encantan, que a lo mejor no los hago tanto porque yo que sé, sale muy caro, porque el aguacate está caro, ¿no? O por lo que sea, ¿no? Pero no, no me doy el premio ese, ¿no? Me doy el premio de la hamburguesa, me doy el premio de la pizza... ¿Sabes lo que te digo, no? Es como que deberíamos... Empezar a remover un poco de estas cosas que tenemos como asociaciones rápidas, ¿no? Pero es que esto lo veo yo a veces estando en un bar un restaurante lo que sea, te cruzas con alguien conocido y dices, hostia, estás comiendo una guarrada, ¿no? Y dices, ¿cómo te cuidas? Y dices, perdón, no, no, o sea, es al revés, ¿no? O sea, cómo te cuidas no es un montón de allí de azúcar y grasa y fritos, esto no es un cómo te cuidas, ¿no? Exacto. En cambio, ¿no? Cuando vemos a alguien que está haciendo este exceso y tal, es, ¿cómo te cuidas? Y tendría que ser como, no, no. O sea, Exacto. Me, Oh, estás haciendo un auto boicot ahí brutal, ¿no? Cuando estás Exacto, haciendo... es que no te estás cuidando, estás autocastigándote, ¿no? Y, y lo que te decía de la gratificación también tiene que ver con el cansancio. Si cansada, me doy al hidrato rápido, a la guarrería rápida, porque si te fijas siempre son hidratos rápidos, azúcares, eh, trigo súper refinado y todo se basa en eso, ¿no? Cuando comemos guarrería se acaba basando en eso, no sé. también en patatas, tanto fritas como de cualquier tipo, ¿no? Eh, es ese tipo de... De nutrición para el cansancio, cuando es al revés, nos vamos a cansar mucho más. O sea, no, no, no estamos, estamos como metiendo un pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Es una pescadilla que se mueve la cola. Sí, sí, sí. Sí, es entrar en un ahí. bucle del que no es capaz de salir. Por eso yo digo, es que los desayunos, los desayunos. <risa> Empezar por ahí. Bueno, ya has comentado, el programa de menús saludables para 30 días, que, bueno, yo lo conozco y, y, y sé que tiene una, sí. tienes un montón de clientas satisfechísimas con esto, ¿no? que Personas que no confiaban en que pudieran hacer el cambio y que han visto que, oye, que no es tan complicado Exacto. hacerlo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿qué puede esperar la gente que entre en tu programa o que acceda a esta formación? Pues mira, la primera vez que saqué una edición, la, edición, la primera edición, cuando, cuando creé el programa, eh, muchas clientas mías se vinieron. Eh, pues de esto de confianza ciega, ¿no? Y cuando les dije que la alimentación era basada en, pues eso, sin cereales, sin gluten, sin, sin azúcar, sin... o sea, era como mucho sí para ellas, ¿no? Y porque era como sin pan, ¿no? Es que muchas veces el azúcar cuesta menos que pan, tenemos muchísima adicional al pan, es una cosa que no... Ah, se quedaron colapsadas, me quedaba ahí. Y sí, y sí, se quedaron pues eso, que colapsaron pensando en, Dios mío, esto no se iba a poder. Y yo les dije, bueno, no hay ninguna obligación de nada, prueba un día, prueba el día siguiente y lo vas viendo. Y bueno, pues terminar el, el mes diciendo, a ver, pues me he hecho, no es un mes que tenga que ser súper rígido, no me he hecho mis excepciones, he hecho mis cambios y tal, ¿no? Pero oye, que soy capaz, que me siento mucho mejor, que me deshincho, pierdo peso, o sea, mucha gente, yo no les digo que se pesen porque en principio para mí es, un, es una consecuencia, no es un objetivo como tal, ¿no? Eh, pero sí que motiva mucho para la gente que viene a perder peso motiva mucho pesarse el primer día y pesarse una semana después ¿no? muchas me dicen he perdido 3 kilos y bueno me ha bajado la barriga porque es que claro te desinflamas muy rápido eh, se nota mucho el, el aumento de energía y, y bueno también tengo otra clienta que me mandó eh, que había estado con, con la doctora y porque había tenido un, un resultados de análisis pues, bastante valores bastante por encima de, de lo saludable y bueno que había vuelto a la, a la doctora, había hecho otros análisis y había dicho que, que, que había hecho. Y dice, sí, yo sé que tú no te has tomado ninguna medicación, que has hecho? Y... Puede, y ¿eh? es... Exacto. Y es que es, es que es sencillo. O sea, el cuerpo solo, el cuerpo funciona solo muy bien. El problema es que nosotros no le damos lo que necesita. O sea, darle la gasolina que necesita. Yo siempre le digo, a tu coche si es 10, no, no le metes gasolina. ¿Por qué contigo ¿no? tratas de buscar la alimentación que nutre de verdad y con la que tu cuerpo funciona al 100%? al 90%, no, no sé, que cada uno luego ya tendrá su... Pero a eso me refiero, ¿no? ¿Y cómo, cómo está estructurado el programa? ¿Cómo ayuda pues, a nivel práctico? ¿Cómo es? Pues mira, es eh, lo más práctico que he conseguido. O sea, si alguien me dice que encuentra una forma más de hacerlo práctico, que me lo diga. Pero mira, hay plantillas de, de menús de tres comidas semanales, pues eh, las cuatro semanas, o sea, es una plantilla semanal. Tres comidas, pues, diarias, tres comidas diarias por los tres días de la semana. Eso es. Y, y así, pues, hay cuatro plantillas y la quinta que tiene tres días, me parece que es, ¿no? Porque pues, es tres semanas, cuatro semanas y uno de día para llegar a los 30. Y luego de ahí que cada semana tiene su lista de la compra. Eh, sí. También están divididas como en dos secciones, porque a veces eh, puedes hacer la compra al principio de la semana para todo, pero a lo mejor prefieres ir a comprar el pescado fresco a mitad de la semana, ¿no? Entonces, bueno, yo por si acaso digo, bueno, primera mitad de semana, segunda mitad de semana, sobre todo el fresco, ¿no? Luego, si lo quieres mmm, congelado, pues tú te organizas. Pero bueno, para que tengas la, la opción de decir, bueno, el miércoles voy a comprar el resto. ¿no? Uh -huh. eh, pero si lo quieres comprar todo en una vez, también sirve. Eh, además, tienes eh, un recetario con, con más de 80 recetas eh, en total. Entre desayunos, comidas, cenas. Hay comidas que tienen varias recetas, pues porque una es ensalada y otras no sé qué. Luego, eh, hay por cada semana un vídeo de preparación de comidas, que es el que te decía que es bueno, Hora y media o así, una hora y media, que luego la gente dice que tarda más que yo, porque yo es que llevo muchos años haciéndolo, ¿no? Ah, no. Pero bueno, eh, que no importa, porque tú te, te pones el vídeo y vas siguiendo un poco las, las instrucciones sí. y se trata un poco de cocinar varias cosas a la vez, ¿no? Igual que estás precalentando el horno, pues vas cortando no sé qué, vas sufriendo no sé cuánto y luego te vas a poner a hacer la... A, todo esto, ¿no? el, el tardar poco y hacer mucha comida a la vez. Esto es una ayuda muy práctica. Y luego, eh, recomiendo también eh, hacer... Eh, tenemos también sesiones de acción que están grabadas, que lo, lo que son las sesiones de acción son sesiones en las que yo eh, indico una actividad para hacer, indico un tiempo, en plan 10 minutos y vamos a cortar no sé qué, y vamos a guardar no sé cuánto. Y es como si cocináramos juntas, pero pero cada una en su casa, ¿no? Y, y es súper productivo, porque como no tengo nada que hacer y no tengo nada que pensar, es que yo te digo, corta esto, corta esto corta esto. Y tú de repente ves que en una sesión que ha durado una hora y cuarto tienes un mogollón de cosas preparadas, ¿no? O, o a lo mejor previas, que el día las cocinarás después, pero tengo un montón de ingredientes de ensalada listos para que al día siguiente me pueda hacer la ensalada rápida. O un sofrito para que luego me pueda hacer, si quiero, un revuelto. O si quiero, me lo tomo con, con cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y entonces eh, aprendes a ser como muy resolutiva y hacer mucho tipo de luego hay día, un día por ejemplo que hacemos un pollo asado y hacemos el pollo entero, pero luego usamos parte de ese pollo, la usamos para la ensalada al día siguiente, entonces como a, aprovechamos mucho las cosas y, y bueno la sesión de acción es un poco para ayudar con la segunda mitad de la semana, como el, el vídeo del domingo, que yo recomiendo hacerlo el domingo pues es para mm -hmm. de lunes a miércoles más o menos pues para que el miércoles podamos preparar un poco las recetas de la última mitad de semana ¿no? Y luego pues, hay unos vídeos introductorios que, en los que explico un poco el, eh, pues las pautas para hacer los cambios que cada uno quiera. O sea, no es que sea una receta, yo te doy la receta, pero si no te gusta el pimiento lo puedes cambiar por otra cosa, ¿no? O si tienes una alergia o lo que sea, pues, pues bueno, pues hay pautas como para saber elegir para ser autónoma para, para no solo seguir mis recetas, sino que las recetas sean una parte práctica que te, te ayude, ¿no? pero que no te estrese infinito, ¿no? Es un poco. Y, y más o menos este es el resumen, pues te, te enseño a, a por qué hacer tres comidas diarias sino diez. Eh, <risa> <risa> y no diez. Y así, ¿no? Pues cómo elegir los mejores pescados en función de qué criterios, eh, tanto nutritivos como como de todos, un poco, ¿sabes? Entonces, pues nada, es un poco así, hay, hay mogollón. Es, es, está súper está chulo. Es, es como mi, la niña de mis ojos, porque creo que es súper completo y luego siempre hay de de recetas que se quedan en el recetario de cada familia. ¿no? Luego cada una tendrá... Hay muchas vari, mucha variedades de recetas y de ingredientes eso, y de texturas. Entonces... Ayuda mucho a, a, introducir, a introducir conceptos nuevos de, de tipo de alimento, tipo de receta, tipo de combinación, tipo de textura, tipo de preparación, un mismo alimento preparado, tres formas diferentes. Eh, ayuda mucho a, a salir un poco de, de lo habitual, ¿no? que al final nos pasa mucho que, que nos aburrimos. De hecho, mi recetario... También es referente para mí, ¿eh? que yo muchas veces digo, ay, últimamente me nota así como un poco que siempre cocino lo mismo. Voy a ir a mi recetario a ver qué voy a hacer, ¿no? <risa> O sea, yo misma <risa> tengo mi recetario como referencia. ¿no? Y bueno, pues luego hay recetas que siempre se quedan en, en cada familia, ¿no? Las favoritas siempre están. Pues es que no sé qué, en otros videos, todas las semanas, como es esto y esto. Claro, y es súper bonito. Y, sí, y si no sí. te ha dado tiempo a hacer todas las recetas, porque has ido improvisando algunos días, te han sobrado y has comido varios días lo mismo, pues no pasa nada, tienes recetas para más adelante. ¿no? Y la participación en el programa pues es, es perpetua. O sea, yo suelo hacer, tenemos un grupo de Facebook en el que compartimos pues, las fotos, dudas, preguntas, eh, motivaciones, ¿no? Y, pues, cuando no está muy motivada también ayuda a que el resto digan, oye, pues qué guay, ¿no? me voy a motivar no ¿no? ¿no? ¿no? Uh -huh. Claro, el compromiso grupal también ayuda un poco a tirar de ti, de tu compromiso personal. ¿no? Y ese grupo siempre está disponible, es un grupo único, en, entonces siempre que vayamos a hacer una edición nueva, acompañada, una edición acompañada significa que empezamos a la vez y todas empezamos, pues ahora vamos a empezar el 28 de octubre, pues todas empezamos ese día y a partir de ahí pues, todos los días tenemos el menú, todas el mismo. ¿no? Luego cada una si quiere cambiar es totalmente libre, ¿no? Eh, que no quiero que se vea como una cosa súper rígida. ¿no? Es más bien una ayuda. ¿no? Y... Mmm, y bueno, pues suelo hacer tres ediciones acompañadas, que suelen ser más, más o menos pues, después de los momentos clave, ¿no? después del verano, al principio de otoño, eh, que venimos del verano tela, después de Navidad, <risa> enero, febrero, que venimos de Navidad tela, y luego se la semana, abril, mayo, una cosa. Antes que de verano, hacer. Claro. Entonces, eh, eh, podéis participar en todas, ¿no? una vez que entras en el programa, pues participar en todas las que quieras, y si en una te has propuesto una cosa, nos puedes dar el paso siguiente. Entonces, es, es una cosa como muy, muy bonita. Ah, es para siempre. O sea, tienes ¿no? Exacto. Sí, porque bueno, siempre la vida real, o sea, yo no es que cambie mis hábitos y la tengo para siempre, ¿no? Es, es que luego la vida real te pone circunstancias complicadas, te pone en situaciones emocionales complicadas y logísticas y de todo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Si has estado viajando o has ido a casa de tus padres, siempre comer lo que ellos te daban, pues ya está. Bueno, luego te vuelves a poner las pilas. Esto no se trata de castigarse ni nada, pero yo te ayudo a volver a ponerte en las pilas porque puedes volver a es un poco la idea. Qué fantástico. Además está súper bien esto de que la gente pueda entrar en cualquier momento, ir avanzando y además beneficiarse de que tú estás ahí, el apoyo de las compañeras el tuyo está ahí y además puede participar en cualquier edición, ¿no? De claro. decir, ah, pues venga, que, que más o menos lo tengo, pero ahora hay una temporada que no lo hago, ¿no? Pues claro. ¿no? Me vuelvo a. Pues mira, te, te iba a decir justo, porque yo antes, eh, hasta hace poco, la hacía por ediciones, ¿no? Entonces lanzaba la edición y fuera de edición, pues ya está, no, había, no te podías apuntar. Y luego me pensé. Pues voy a ir más allá, porque realmente eh, es muy bonito que cualquiera que se lo proponga, aunque ahora mismo no haya una edición, pueda entrar y pueda empezar a autogestionarse. ¿no? Y, y bueno, yo estoy en el grupo, el grupo siempre está abierto y siempre está disponible. Tú puedes entrar en, en cualquier momento, ¿no? puedes entrar en diciembre, puedes entrar en marzo, en abril o en julio, porque hay profes, por ejemplo, hay profes que tienen las vacaciones que me pasan, ¿no? que yo a veces en verano hago menos cosas porque pienso que la gente está por uvas y luego me, hay profes que me dicen es que yo tengo las vacaciones en verano. Cuando me puedo implicar en esto es en verano, ¿no? Entonces, pues tú puedes entrar siempre que quieras. Y ahí está el grupo, ahí estamos todas y ahí podemos, porque además entre ellas mismas pueden hacerse las sinergias, ¿no? A lo mejor no hay una edición acompañada, pero varias pueden decir, oye, empezamos el lunes y, y entre ellas se pueden ir motivando, o sea, es que hay un ambiente muy chulo, ¿no? Y entonces, eh, aún así, pues sabes que aunque empieces tú ahora vas a tener la siguiente edición acompañada, ¿no? Entonces. No, no pierdes nada, sino que avanzas tiempo, ¿no? Empiezas tú a practicar por ti misma y, y a tener en el grupo la la, la opción de compartir. ¿no? Pues buenísimo, es que lo del grupo para mí es, es vital. O sea, las comunidades, grupos, gente que comparte sí. objetivo, que puedan avanzar juntas, esto tiene un valor sí. incalculable, ¿no? Porque tú sola harás lo que puedas, ¿no? Pero igual en tu entorno tampoco te están ayudando demasiado, pero si tienes claro. gente con la que compartes objetivos. Además en el, en el tema de la alimentación pasa mucho, que estamos muy solas, ¿no? El, el, muchas veces luego el resto de la familia va entrando, porque esto, esto me pasa mucho. No es que mi marido y al final el marido, oh, ¡qué rico! Porque a <risa> lo mejor no le importa tanto que sea sano, pero oye, tú dale comer rico y está encantado, ¿sabes? Estamos hablando de recetas. Que no es en plan un autocastigo, ¿no? Sino que se trata de disfrutar la comida, disfrute, ¿no? sí, sí, sí. Para mí es una premisa básica, básica. Y bueno, y no son recetas gourmet. O sea, son recetas del día a día. Es decir, hay alguna que es un poco más tal, pero pero no son recetas súper elaboradas. estas Yo que sé, estamos muy acostumbradas a que la gente que habla de alimentación eh, te ponga las recetas de Pitiminí y 18 horas en la cocina, claro. Bueno, a lo mejor no tienen hijos, ¿sabes? Entonces, <risas> cada yo digo, no, vamos a hacerlo real, vamos a hacerlo práctico, vamos a hacerlo disfrutado, pero real. Con alimentos que conozca la con mayoría. Con alimentos del día a día, que vas a la frutería, la mayoría los encuentras. Hay algunos que son un poco más nuevos para mejorar, como aumentar también un poco la variedad de, de ingredientes mm -hmm. que compras, pero que tampoco son imprescindibles, que si no se no pasa nada. Se trata un poco de, de ponerse en marcha, ¿no? Y, y bueno, pues eso, yo creo que creo que es muy completo y creo que ahora además con la opción de acceder cuando, cuando quieras, Sí. Eh, te lo llevas todo igual y, y te, te lo llevas por adelantado, ¿no? Y, le, le a... bueno, y que a cuando, cuando sientes que es tu momento también, ¿no? Exacto, que no tienes que esperar a que también... se te ponga... Porque hay veces que lo que tú dices, ¿no? Es que yo ahora siento que es así, ¿no? Y, y, y tú puedes entrar, y puedes entrar a grupo Facebook y puedes preguntar, y yo estoy ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, es, es, es en el momento en el que tú sientes que lo tienes que hacer, posponerlo es perder esa energía, eh, no, iniciar así fuerte, ¿no? Entonces, por eso decidí abrirlo así. Entonces, yo ahora creo que es, que es, que es genial, es la niña de mis ojos. Es que no, no, no. Además, es como con lo que decíamos del grupo, ¿no? Yo eh, hago acompañamientos individuales y hago pequeños grupos de acompañamiento de cinco personas en, eh, para un trabajo individualizado, un grupo, ¿no? Y aún así, aunque haga acompañamiento individual, Siempre meto el programa de menús saludables para 30 días. Es como la base a nivel práctico de todo. Luego podemos hacer un acompañamiento más en el que trabajemos más a fondo en la progresión de cada uno. Pero el programa de menús es siempre lo básico. Pero si te metes a un grupo de acompañamiento vas a tener el programa de menús incluido. Si te metes a un a, a acompañamiento individual también. Porque es el, eh, eso, la, la parte grupal para mí es muy importante. Bueno, es que yo cimiento, estoy... ¿no? o sea son los cimientos con los que empiezas a construir todo lo demás Exacto. incluso aunque yo esté contigo mano a mano en un, en un acompañamiento individual creo que la parte que te da el grupo hace falta o sea, sí, que, que estoy completamente de acuerdo contigo bueno Gala oye, si nos, ¿estamos estar sí. <risa> se llevan como tres cuartos de hora es un tema súper interesante que yo no sé si esto finalmente se está emitiendo o no, no sé si... ya no lo sé, a mí me he mirado y a veces parece, creo que sí 43 <ríe> sí. minutos dice Facebook llevamos. Vale, pues eh, me parece todo súper interesante, igual te vuelvo a llamar otra vez para que hablemos por aquí otro día de este tema, ¿vale? Sí. Y, y bueno, eh, y ahora decíamos lo de posponer, ¿no? Cuando tienes el interés y dices, ¡ay, quiero! Pero a veces, a mí me pasa, por ejemplo, con el Black Friday, ha habido veces en que me ha chirriado mucho el tema Black Friday porque digo, a ver, si tú tienes una necesidad, unas ganas, un. Y dices tengo que cambiar esto. ¿Por qué te vas a esperar a que llegue X mes, X oferta, X nos Que igual no llega, ¿sabes? Que no de esto. Ostras, ¿no? A mí cuando se trata de temas estos que te va el bienestar, Exacto. pues ponerlo, me parece bueno, pues que no, que no, que cojas todo tu, tu, tu momento y te pongas claro. porque habrás ganado un tiempo y un bienestar no y adelantar tu satisfacción. Es que yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? ¿De para qué me voy a esperar? Voy a adelantar no mi satisfacción claro. y mi crecimiento. Y bien eh, de y además, además el tema de posponer es, es un tema también de, eh, de no priorizar lo que necesitamos priorizar y de bloqueo de parálisis por análisis. El uh -huh. típico bloqueo de no sé por dónde tirar, no empiezo, eh, no puedo abordar todo esto, a veces impone lo de los 30 días, impone porque parece que te estás comprometiendo a lo más de lo más y no vas a poder conseguirlo, y no es así, es justo lo contrario, ¿no? Entonces es, es importante este punto, este punto de decir, bueno, es que no pasa nada, como vas a seguir participando no hace falta que te lo tomes al 100%. Puedes tomártelo al 40% y no pasa nada, no hay exigencia, no hay culpa, pero camina, empieza, ponte en marcha. Deja okay. de posponer porque no es tu momento porque no puedes darlo todo. No lo des todo, da un 40%. Un 40% es muchísimo más de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y en cualquier o un 10, es que 10 o 0... Claro, da igual, da igual. Yes. <risa> 10, es muy Cambia normal. tres desayunos de tu semana, aunque no sean todos, pero haz, ah, camina, pon en sí. práctica. Exacto, eso que no, no, ahora no recuerdo de quién es la cita, pero que si el primer paso no te lleva no a dónde quieres llegar, pero te saca de donde estás, ¿no? Pues Exacto, no eso, eso lo digo yo mucho también. Sí. También, y la eso otra cosa es. que digo yo es la de la, la gran piedra, no que tú quieres mover una gran piedra, no vas a conseguir que tenga velocidad empujándola, pero sí que vas a conseguir empiece a deslizarse y cuando esté deslizándose es mucho más fácil darle más eso es me encanta me encanta eso sí sí, Así sí es. me encanta <risa> <risa> me encanta tu piedra una piedra que acaba rodando muy deprisa pero empieza con poquitos pasitos bueno pues Gala, además eh, uh, para mi lista de seguidoras y tal, te tengo que agradecer muchísimo porque nos has creado un cupón de descuento, ¿verdad? Que lo dejaremos por aquí debajo, le daremos acceso, ¿vale? Para que además la gente, además de que sea su momento y se ponga en acción, lo haga beneficiándose de, de un ahorro, que eso eh, a todas nos interesa, ¿no? <ríe> Tener un, sí. un ahorro. Así que muchísimas gracias por, por, por esta parte. Y, y no sé, eh, dinos dónde podemos encontrarte, si alguien quiere contactarte, ¿dónde estás? Vale, pues bueno, estoy en, estoy en Instagram, en Instagram estoy bastante activa con las historias y, y ahí estoy compartiendo pues, sesiones de batch cooking que hago en casa, recetas, eh, las estoy poniendo historias destacadas también, así que hay muchos recursos también que podéis ir mirando, truquitos, recetas de día lenta un poco de todo. Eh, y luego también cosas más inspiradoras, ¿no? Eh, y de estilo de vida, ¿no? Y luego estoy en Facebook eh, y... Y ahora voy a ver si retomo el canal de YouTube, <risa> que he tenido una fase bueno, creo que voy a correr en tu video, con esto. Nos pasan y todas, ¿eh? es... en esta red social estoy, pero bueno. Pero no estoy. <risa> Encontrarás material ahí. Sí. Y, y luego pues también pues en mi web, ¿no? en soygala.com, ahí la tengo un poco a medias ahora, pero bueno, siempre, hay, siempre está el contacto, siempre está... Ofrezco también sesión de descubrimiento gratuita para ver si, si no te decides entre todos los tipos de trabajo que podemos hacer, pues y si, para ver si tenemos feeling, para ver si es lo que buscas, para, para todo esto, pues es importante que nos conozcamos primero, ¿no? y, y entonces pues, también eh, se pueden reservar sesiones gratuitas. Y bueno, ahí estoy. Pues fantástico. Bueno, pues nada, yo animo a todo el mundo a que te siga, a que empiece, y sobre todo que empiece a implementar, por pequeño que sea, algo, ¿no? A, algo, porque Exacto. enseguida, ¿no? Es lo de experimentar en tus propias carnes el, ese cambio que estás buscando, pues quizás una de las mayores motivaciones, ¿no? Que puedes tener para seguir, ¿no? Que no es solo teoría, me han contado, me han dicho, ¿no? Sino que... ¿eh? Eso lo digo yo mucho, y, y que eso, cuando, una vez que lo has experimentado una vez, aunque luego te pierdas un poco en el camino por las circunstancias, no importa, porque tú ya recuerdas, ¿no? O sea, es como celularmente se queda grabado esa, esa sensación de poder que tú tuviste cuando te sentías así, ¿no? Y entonces es mucho más fácil volver a meterte en el camino cuando ya lo has experimentado. Ya no es nadie que te diga, Es que ya lo he probado. ¿no? Sí, y, ya, ya lo he visto, ¿no? Ya sé lo que exacto, es. Exacto. ¿no? Y es mucho más fácil acudir a ese bienestar emocional que recuerdas para volver a ponerte en marcha. Bueno, fantástico. Luego revisaremos a ver si tenemos algún comentario, porque esto era la primera vez que hicimos así. Vamos a revisar si ha quedado algún comentario por resolver. Y si hay de esto, pues ya responderemos en todo caso luego en los comentarios, si te parece. Vale. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito, que es súper interesante. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Esto es, esto es ya un taller en toda <risa> regla, 50 minutos casi. <risa> Bueno, espero que sea de utilidad. Venga, no, para, bueno, para mí, a mí, es que es un tema que me apasiona tanto, ya ves que yo pongo a hablar. Nota, no, Hombre, yo creo que, que... que hemos hablado, yo que sé, que hemos, hemos, hemos hecho mucho hincapié en, en muchos temas importantes de base, reflexivos, o sea que... Hemos son, temas, mucho. Hay hay es, son temas que siembran semilla ahí. Y... Hay material ahí, sí. Sí. Sí. Bueno, pues nada, Gala, muchísimas gracias, ya espero tenerte de nuevo por aquí. Y... Genial, cuando quieras. Muchas gracias por invitarme, sin encantada. Pues un besito a las que estáis viendo el vídeo. <ríe> <ríe> y seguimos en contacto. Fenomenal. <ríe> Chao. Adiós.